Bien, el primer paso es registrarse y crear una cuenta como administrador, ¿sí? una vez que uno completa esto, eh, la cuenta se crea pero no, por defecto no está activa, ¿sí? es decir que tiene que entrar otra persona, otro administrador y autorizarnos a poder eh, estar habilitado en el sistema. ¿Por qué? Porque si no cualquiera podría venir, crearse una cuenta y empezar a entrar y jugar con los datos ¿no? que tenemos aquí cargados. Entonces, eh, en la sección de administradores lo que podemos hacer es justamente venir y habilitar a los administradores que se van registrando. Por defecto una cuenta se crea en este estado, ¿sí? ¿Habilitado? No. Nosotros venimos, lo habilitamos y a partir de ese momento ya puede iniciar sesión y empezar a operar. Así como tenemos una sección para administradores, también tenemos para proveedores. ¿sí? Los proveedores son aquellas personas que eh, ofrecen su stock a través de una aplicación móvil, eh, pero también ellos pueden crear su cuenta, pero no significa que automáticamente puedan empezar a ofrecer stock. Para ello tienen que llegar a un acuerdo entre administradores y proveedores y los administradores deben... Habilitar a cada persona, a cada proveedor y también asignarle circuitos. Cuando uno le asigna circuitos, eh, por ejemplo aquí uno elige los circuitos que existen, van a quedar listados para cada uno de estos proveedores. ¿Qué quiere decir? Que este proveedor solo puede ofrecer stock para Capital, Famatina, Rosario Vera Peñarosa. ¿sí? No puede ofrecer cosas, no va a haber nunca listado los combos de otros eh, circuitos y además tiene que estar habilitado. Si está deshabilitado eh, y tenía stock actualmente, el stock se va a mantener hasta el final del periodo en el que se esté ofreciendo ese combo. ¿sí? Ya, ya lo vamos a ver más adelante. Pero que esté habilitado o deshabilitado significa que el proveedor va a poder o no iniciar sesión en, el, en su aplicación móvil. ¿sí? Eh, bueno, también se puede eliminar, también se les puede ayudar a recuperar su contraseña, se pueden bueno, habilitar, deshabilitar. Y editar también el stock que tengan, porque puede ocurrir que eh, hayan ingresado una cantidad que no sea la, la correspondiente, entonces uno puede desde aquí entrar y modificar esta cantidad. Ahora, también tenemos la lista de clientes, de todas las personas que compran combos. ¿Sí? Aquí también podemos ayudarles a recuperar su contraseña y, bueno, podríamos eliminar usuarios que, que estén duplicados y, y demás. Luego, tenemos los circuitos, ¿no? Que son los que les habíamos asignado a los proveedores. Estos circuitos, cuando uno los crea, eh, les pone un nombre. No necesariamente tiene que coincidir con una ciudad, con un departamento. También puede ser, por ejemplo, una zona, ¿sí? Y a estas, estos circuitos se les van a ir asignando un conjunto de combos. Que pueden no ser el mismo, que estén disponibles en otros, en otros circuitos. Y también tienen esto de que están habilitados o deshabilitados. Uno podría habilitarlos o, o deshabilitarlos. sí eh, Y cuando hacemos esto, significa que las aplicaciones de los clientes van a poder ver si está habilitado. Todos los combos vinculados a Arauco, a Capital, a Chilecito y a Vinchina. En caso que tengan stock, obviamente. Pero en principio sirve para eso. Para poder eh, controlar qué se va a mostrar desde el lado de la aplicación móvil eh, de los clientes. Luego, eh, cada circuito tiene un conjunto de combos. ¿sí? Ahora, para poder armar estos combos, primero hay que tener definido también... Productos y cada producto tiene asignado una categoría Estas categorías pueden venir y crearse desde aquí Como aquí vemos algunas por defecto Alimentos comestibles, carnes, frutas Podemos eliminarlas es Simplemente es un nombre bajo el cual se van a agrupar Un conjunto de productos Para que podamos mostrarlos eh, De una forma más organizada al cliente ¿sí? Entonces por ejemplo acá podemos ver Que ya hay productos cargados para limpieza Como por ejemplo puede ser uh, eh, El detergente eh, desodorante de piso esencial. ¿sí? Bueno, y así uno va creando nuevos productos y asignándoles categorías. Y finalmente, lo que podemos hacer es crear nuevos combos. Estos combos se van a crear para cada uno de los eh, circuitos. ¿sí? O sea, que un combo exista en un circuito no tiene por qué existir en otro. Entonces vamos a poner demo: 10. Le voy a poner: quiero que este combo se cree en Arauco y en Capital. Eh, voy a seleccionar algunos productos Por ejemplo Quiero un detergente Y Un jabón blanco ¿sí? Cierro, aquí veo los productos Y puedo cambiar la cantidad También puedo decir, bueno Quiero dos jabones blancos ¿sí? Les pongo un precio Y Esto se puede Ya a ver, a ver demo, demo 10, acá está Dos jabón blanco y un detergente. Podemos eliminar los combos, podemos editarlos, podemos deshabilitarlos o habilitarlos para que desde el lado de la aplicación móvil se vea o no se vea este combo. De todos modos, si sí, el stock inicial, como ven acá, está en cero. Entonces, en este momento los clientes no podrían ver este combo. Tienen que esperar a que algún proveedor entre y ofrezca cantidad de stock en este en este combo, ¿no? Para este combo. Y una vez que los proveedores carguen su stock y otros clientes, y algunos clientes compren estos productos, vamos a ver cómo se va actualizando esta, esta cifra también, ¿no? Los vendidos de este periodo. Bien. ¿Qué significa esto de, de vendidos de este periodo? Que cada vez que uno haga un pedido o uno u otros usuarios hagan sus pedidos para los distintos circuitos, se va a crear un registro de este pedido con el detalle por ejemplo, aquí pidieron dos packs de verduras de 6 kilos dos packs de frutas de 6 kilos ¿sí? eh, Bien. en el circuito de capital eh, además de hacerlo mediante la aplicación móvil, que sería lo, lo ideal también se pueden hacer pedidos desde aquí uno podría buscar a un cliente y eh, registrarlo si no, no está registrado Porque puede ocurrir que alguien no tenga eh, Para instalar la aplicación móvil O no tenga su celular Uno tiene que indicar qué circuito En qué circuito quiere comprar Elige uno o varios combos Y finalmente Guarda el pedido ¿sí? Entonces bueno aquí nos aparecen los distintos pedidos que fuimos eh, registrando una vez que se termina el periodo de venta uno puede cerrar el periodo de un circuito cuando lo cierra, todos estos registros pasan a estar en el historial de pedidos ¿sí? para cada uno de los circuitos también uno puede filtrarlos por fechas y puede exportarlos a Excel también en este momento no tenemos nada cerrado está todo abierto y bueno, cerrar implicaría que Todos los stocks vuelvan a estar a cero Que los proveedores tienen que volver a, a ingresar Nuevamente la, la cantidad que van a ofrecer De cada, cada combo Las ventas también El registro de las ventas por cada combo También vuelve a cero Y bueno, ya este listado también vuelve a estar en cero ¿no? Aquí podemos exportar a PDF Podemos exportar a, a Excel Para poder eh, entregar, imprimir y entregar esta lista a, los, a quienes van a repartir y bueno, finalmente podemos cerrar el, el periodo todo vuelve a cero y eh, deberíamos eh, bueno iniciar un nuevo periodo para cada uno de los circuitos ahora, que yo cierre en Capital no significa que se vaya a cerrar para Chilecito ¿sí? hay que tener en cuenta que hay que ir manejando cada, cada periodo eh, en forma individual e independiente, porque pueden tener distintas fechas de, de apertura y de cierre. Así que bueno, esto fue el lado del administrador, y estas fueron las funcionalidades que tenemos implementadas al momento. Muchas gracias.